¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo qué ocurriría si entramos a la GWS. Vamos a intentar acceder a esa zona prohibida, ya sabéis, en Ciudad Jubileo que hay una chica que te dice, no, esto todavía no, no podéis acceder porque nos han vendido un juego incompleto. Y yo lo voy a romper, vamos a intentar acceder a ver qué ocurre en vivo, en directo con vosotros Os lo voy a enseñar para el que no sepa de qué estoy hablando Digo, a lo mejor hay alguno que no sabe dónde a qué me refiero Aquí en Ciudad Jubileo, chicos, tenemos una, una dependienta, que no sé ni por qué es una dependienta Que no nos deja acceder a ese edificio ¿Por qué estoy tapando el edificio? Ahora, mucho mejor En ese edificio queremos entrar, no se puede porque dice que la GWS no se puede acceder en estos momentos ¿Cuándo? Cuando salga eh, Leyendas Arceus, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? No, no, no podemos disfrutar del juego entero y yo quiero entrar ahí, quiero ver qué hay y lo vamos a romper. Así que 3, 2, 1... ¡Ahí está! ¡Estamos dentro en la zona prohibida! ¡Ojo! ¡Ojo que tenemos personal! Yo pensaba que iba a estar vacío. Yo pensaba que iba a estar vacío y está lleno de cosas. Ok, ok, ok. Vamos a dejar la GV de... Ese para el final, porque quiero dejarlo para el final Y vamos a cotillear esta zona y hablar con la peñita a ver qué nos cuenta ¡Hola! ¿Tienes ese aura especial? Es, es, le he leído espacial por un momento Esa que solo tienen los entrenadores Dime, como profesional, ¿qué tipo de Pokémon te gusta? No me esperaba esta pregunta eh, ¿Cuál os gusta más? Dejarlo en los comentarios, ¿cuál os gusta más? Yo, yo el fuego, mi hmm, Debes tener una personalidad abrasadora Ok, vale, no, no sé si sirve para... No sé si eso es para algo, la verdad, no me acuerdo de los originales. ¿Y tú qué? ¿Quieres que te la fortuna de nuevo? A ver, nacido el... Ce el cero del cero, increíble, vaya no, vaya fecha de nacimiento, madre mía. Estación global de intercambio prodigioso. Intercambia Pokémon con el mundo. Oh, esto es para el intercambio... Es el, el, el, el prodigioso, ¿no? Demandas de un Pokémon y llega otro al azar. Me gusta. No sabía que era para eso, la verdad. Pues mira, ya sabemos algo. A ver aquí. Hola. Hello ¡Oh, Pikachu! ¡Hola! Conseguime Pikachu de un intercambio de alguien de, de, de, del mundo Vale, esto es del intercambio prodigioso, obviamente, ¿no? No es fácil de tratar, pero mi compañero... Ya, ya, ya, ya lo sé yo No me das nada, ¿no? Me dan algo, tío, estaría bien Si todas las personas del mundo tuvieran Pokémon Entonces todo el mundo podría comunicarse Ok ¿Y aquí arriba? ¡Oh, qué de peña! ¿Pero, ¿pero esto qué es? ¿Está todo hecho? La GWS permite intercambiar Pokémon con todo el mundo Me late el corazón a mil por hora solo de pensarlo ¡Qué tiempos vivimos! Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que lo único que falta por hacer es la GWS y ya se puede hacer con los, el intercambio normal? No entiendo nada, la verdad. Cuando te conectas a internet es difícil saber si el mundo es grande o pequeño. Bastante grande, hermana. Yo, yo gusto mirar Pokémon que consigo de amistad en intercambio. ¿Qué le pasa a este hombre? Fis, mujer, perdón. Bueno, no, no asumamos su género. Venimos. Uy. Venimos de tierra lejana. Quiero ver Pokémon de intercambio. Preocupo si están bien creciendo. Y creciendo. Ok. Ha llegado el momento, chicos. Creo que ha llegado el momento. Vamos a acceder a la GWS. ¿Podremos? ¿Podremos? ¿Podremos? ¿Chicos? 3, 2, 1... ¡No! ¡No! ¡He hecho un vídeo para nada! <risas> ¡Ostras! ¡Qué fail! No se puede, está como la casa de Darkrai Que no te dejan entrar los muy perros Pero si está el hueco me has engañado me, Hemos sido engañado Hemos sido engañado ¿Habrá objetos por aquí, tío? No sé si hay algún tipo de objeto por aquí Oculto, algo guapo Un, un secreto increíble aquí, ¿no? Porque yo no sabía esto Y por aquí no puedo pasar no puedo pasar. ¡No! ¡No nos dejan, chicos! ¡Meluda F! Bueno, bueno, ha estado, ha estado curioso por lo menos el vídeo. Eh. Si se os ocurre otra cosa que pueda hackear, ya sabéis que yo soy desarrollador de videojuegos, chicos, yo eh, hackeo cosas y por, por diversión, obviamente, no por... Yo, yo, yo me compro los juegos, ¿vale? Eh... Entonces me gusta romper los juegos y ver, llevarlos al límite. Si os ocurre alguna otra cosa que pueda romper, decídmelo dejándolo en los comentarios. Y, e investigamos este juego al máximo posible. Ya sabéis que entre bugs, eh, glitches y todo lo que se pueda, Y me encanta cotillearlo todo. Así que nada más compañeros, siento este fail de vídeo, pero es que <risa> pensaba, os juro que pensaba que habría algo, ¿vale? Chicos, si queréis más vídeos como este, dejad un super like de compito, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.